Bueno, ok. Eh, yo soy Milena, soy eh, profesora de la Escuela de Estadística. Eh, yo eh, primero estudié este, estadística cuando me ingresé en, en, la, en, la, en, en la Universidad de Costa Rica en el 2000. Eh, y por ahí estuve alrededor de 4 a 5 años eh, hasta que, bueno, en el 2004 ingresé a la maestría de epidemiología clínica y esto de hecho en aquel momento eh, lo hice, yo quería irme del país pero no quería, digamos, como salir inmediatamente, entonces me busqué una maestría que estuviera en otro país y que yo la pudiera hacer en línea y que entonces conocí a un montón de gente de Latinoamérica, eh, porque me enlisté en una maestría que se llamaba, bueno, era para hacer un magistrado en epidemiología clínica en la Universidad de la Frontera en Temuco, en Chile. Entonces yo hice el proceso de la maestría y... La tesis, me fui los, como los últimos seis meses a hacer la tesis allá y la presenté. Entonces eh, fue muy chistoso porque el día que defendí la tesis, ese día eh, apliqué, era como, el, como la, la fecha límite para aplicar a un doctorado que ya yo había visto y entonces mandé mi aplicación ese mismo día y entonces fue, fue muy curioso porque después de ahí yo me quedé como dos semanas en, en Chile y como a la semana siguiente eh, me llamaron para una entrevista y entonces este, acordamos que la entrevista iba a ser en, en línea y que yo iba a estar en, eh, ya en Costa Rica para ese momento. Entonces eh, se hizo la entrevista y entonces eh, yo me terminé yendo para Inglaterra a hacer un doctorado en bioestadística y ya este bueno ya posteriormente regresé a Costa Rica y ahora pues tengo ya algunos años de estar dando clases y generando proyectos de investigación y de acción social eh, desde la escuela de estadística y eh, otros centros de investigación, bueno, principalmente tengo investigación en el SIMPA que es el de matemática pura y aplicada. Y eh, también tengo otro proyecto que está inscrito en el CICANUM, eh, que es el lo que dirijo con, con otro profesor. Y luego colaboro en, en otros diferentes proyectos. Eh, también hasta, hasta hace un tiempo estaba coordinando un proyecto de acción social, un, de modalidad de eh, trabajo comunal universitario. Y que por ahí, bueno, todos esos proyectos como que se mezclan en toda una visión de cómo eh, eh, me gusta a mí construir eh, la estadística, y este, sobre todo la bioestadística, a mí me gusta más hablar sobre cómo eh, pues la biología, la, las ciencias básicas en general se, se mezclan. Entonces eh, nos ayudan a comprender más el, el, el mundo en el que vivimos y sobre todo a, pues a entender nuestro medio y, y, y qué es lo que queremos hacer tanto a nivel individual como, como colectivo. Entonces, más o menos, por ahí te cuento. A mí, desde muy pequeña, yo, bueno, tal vez voy a contar una pequeña anécdota porque yo recuerdo eh, literalmente este, preguntarle muy insistentemente a, a mi papá ¿Qué, qué significa, significa, por ejemplo, yo, yo esa palabra para mí era, eh, no sé, como muy importante y yo pensaba como que mi papá eh, no me entendía pero él era eh, muy paciente y tenía la habilidad de responderme de una manera diferente cada vez que yo le preguntaba, entonces eh, pues ese tipo de interacciones despertaron eh, en mí mucha curiosidad, y entonces, en realidad, lo que yo diría que, que es muy en mí, muy particular en mí, es como una curiosidad o como una sed de curiosidad por el mundo, por entender todo lo que uno experimenta. Entonces, Surgen tantas preguntas que, que, ¿verdad? Uno, en ese proceso, eh, por dicha, este, de algún modo, eh, se me dieron esas oportunidades de pensar, ¿verdad? De, de, se, me, se me retó mi pensamiento y entonces... Eh, pues yo me acuerdo hasta tener una discusión con mi mamá sobre el colegio del que, porque a mí me interesaba ir a cierto colegio, porque era muy importante para mí aprender muy bien sobre matemáticas, porque yo sabía que yo quería este, tener una carrera científica de algún modo. Entonces, eh, recuerdo que en, en algún momento yo consideré estudiar medicina, pero este, a mí me fascina la, la medicina y el, al final de cuentas digamos que mi título eh, en Inglaterra en realidad digamos que podría llamarse como estadístico médico. Entonces, o sea, es alguien que se eh, dedica a, a generar conocimiento sobre la toma de decisiones que se dan. Más en específico, digamos, en la clínica, en, en, en lo que, digamos, los médicos hacen para saber si alguien tiene o no tiene una enfermedad o cómo se, se toman ese tipo de, de decisiones. Entonces, lo que pasó fue que, digamos, eh, yo lo que vi en medicina es que no había muy buen eh, apoyo, digamos, como que no había, la medicina no se enseña desde la matemática digamos, como muy, muy clara. Entonces, yo dije, no, esto no es eh, por donde yo quiero en entrar ya al tema. Entonces, ahí fue donde me puse a elegir entre este, economía, estadística y matemática en algún momento. Creo que tuve como esa. Pero, este, eh, pues al final elegí estadística más que todo porque es tal vez la que yo entendía más cercana hacia un tema de, de ciencia, ¿verdad? O sea, entonces, eh, aunque es curioso que ¿verdad? en la universidad, digamos, estadística no necesariamente está dentro de ciencias básicas, pero sí, se, eh, pues sí es esencial para todo el, el proceso que, que se hace. Entonces, ahí es donde, digamos me nace a mí incluso especializarme sobre bio, bioestadística porque era como cuando uno entra en estadística es también una oportunidad muy grande porque cuando uno se gradúa de estadística entonces como que uno puede elegir una segunda carrera entonces como tener dos boletos sin una sola. Entonces a la, ya a la segunda entonces es como ya ¿qué te quieres dedicar a estudiar, ya sea que sea la misma generación de estadísticas o, o generar conocimiento en otras áreas, o, o hacer una fusión, no sé, y ya especializar en las cosas. Entonces, en realidad digamos que a, a, a mi, mi caso muy particular es que, o tal vez no es tan particular, puede ser que sea muy parecido al de otras eh, chicas y chicos, y es que eh, pues yo, yo lo que quería era como seguir investigando, yo tenía muy claro desde pequeña que a mí lo que me gustaba era como estudiar y, y analizar y, y hacer muchas cosas pero también darles este enfoque, digamos, como de proceso, entonces ahí es donde, digamos, ligo la estadística como un tronco de, de todo lo que he hecho, pero al final, digamos, como que se tejen muchos otros temas dentro, dentro de ella. Eh, el estudiar eh, lo que he hecho, si ¿sí alguien me, me inspiró. Eh, yo creo que sí han habido muchas personas clave en el proceso. Eh, bueno, empezando por mis papás, por mi mamá y por mi papá, que... Que de algún modo me este, pues estuvieron ahí para eh, facilitar herramientas, ya fuera porque simplemente acompañar de algún modo. Pero este, pues hay momentos en los que ya, ¿verdad?, uno ya se separa de todo eso. Y. Eh, en el mismo camino ya cuando uno entra eh, en el colegio recuerdo que yo al colegio que que, que entré, había, era muy bueno sus profesores eran muy buenos en matemáticas pero eh, pues en algún momento en particular nos pusieron un profesor que nos adelantó tanto el, el, el programa que teníamos como tiempo libre y entonces el profesor vio un tema de estadística. Yo lo vi tan, tan fácil, además de que no se nos iba a evaluar ni un montón de cosas que para mí era fascinante. Entonces, eh, me gustó mucho y como que eso se me quedó en mi cabeza y este, lo recordé cuando ya me tocó elegir carrera y entonces como que yo lo tenía ahí. y pues eh, dentro ya en, en mi carrera sí hubo incluso una, una profesora que yo la conocí más que todo porque fue mi jefe y ella este, me enseñó sobre teoría estadística, pero este, me lo explicó de maneras que para mí me resultaba muy interesante y entonces eso hizo que yo me ganara muy buenas notas en, en ciertos cursos, entonces me hizo mucha gracia como... Eso marca, digamos, momentos clave que, que le estimulan a uno a, a seguir, que uno este, dice, y, el, se emociona y se ilusiona porque hay, hay algo clave para mí en todo esto y es que y yo lo que, es lo que trato de enseñarle a mis estudiantes o, o de transmitirle a, a las otras personas que al final la estadística digamos se trata de cómo uno aprende de, de, del mundo, de, de la realidad de uno. Entonces es como que esa ciencia se vuelve como inmediata a cualquiera, como que al final no requiere uno en realidad de tener muchos... Eh, años de universidad para, para tener alguna noción de cómo hacer, eh, hacer ciencia. O sea, si uno con solamente hacerse preguntas y tratar de averiguar algo, ya ahí estás generando un proceso. Entonces, son personas que, digamos, que generaron ciertas experiencias y, y sí, han, han marcado, digamos, eh, mi vida, y en particular ella, Ana Teresa Garita, que, era, que es una, bueno, y ahora ya se, se retiró, pero era, es una profesora que, que me hizo ver la teoría estadística de una forma muy, muy interesante. De hecho, todavía recuerdo la, la lección que ella me, me dio y todo, porque fue como muy interesante todo el, todo el proceso de... De, de incluso ella me lo explica en el trabajo, mientras yo trabajaba y al mismo tiempo estudiaba. Entonces era como toda una eh, eh, hazaña, ¿verdad? Porque yo siempre fui muy de bueno, ya estaba uno en la universidad, entonces eh, y para tener por lo menos uno los materiales y poder pagarse uno todo, entonces eh, trabajaba y al mismo tiempo estudiaba. Entonces, sí, bueno, yo hablaría más que todo de, de ella, que fue alguien que, pues, que sentó un ejemplo en, en mí, que me gustó mucho, digamos, que, que motivara el, el seguir. Y sí, han habido muchas otras personas que, digamos, han, han estado de algún modo al, al lado y, y que han, que han motivado, de este... El continuar, por eso creo que sí es importante, digamos, eh, bueno, incluso este proyecto que, que ustedes tienen, si lo puedo hablar así, eh, de, de hablarnos, de darnos cuenta de, de las historias de, de muchas y que pueden ser las historias de, de otras en este momento y que eso ojalá, eh, pues, genere... Eh, otros imaginarios y en, en, las, en las personas, en las papás y en las mamás y en las personas que en este momento estén estudiando y vayan a, a, pues a preguntarse qué hacer eh, mañana o qué hacer eh, en su, el próximo año o qué hacer eh, con la vida, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí preguntarse y ver cómo es que uno... Eh, adquiere más eh, retroalimentación de la, de la vida, o sea, cómo es que uno eh, incluso se genera recursos para el aprendizaje o recursos para ser más, más creativa o no sé, ¿cómo, cómo me juego yo esos chances eh, cada día y cómo me motivo yo misma, o sea, cómo me genero yo, a veces yo le llamo como ponerle sorpresas al, al tiempo, entonces, que uno hace cosas que emergen eh, y que le traen a uno buenas retroalimentaciones y buenos aprendizajes. Bueno, eh, mi temática actual yo la diría como en palabras clave más que todo, digamos que... Bueno, me, me fascinan las metodologías, o sea, eso, eso es una de las, de las razones por las cuales empiezo en la estadística. Y desde ahí, este, lo que me gusta es, pues, ver maneras de cómo esas metodologías son más, eh, más Podría decirlo de una manera muy filosófica, pero sería, digamos, como más verdaderas, no sé. Es como que eh, de repente, cómo hacemos algo puede darnos una cierta profundidad en la, en la información. Entonces, a mí lo que me gusta plantear es cómo estas metodologías, digamos, pueden ampliarse. Y entonces la, aquí, digamos, he hablado de manera muy abstracta y así es como a veces nosotros en estadística y, y todavía en matemática, a veces es, es más fácil, ¿verdad?, de, de, de entrar en mundos que son muy imaginarios. Y eh, en ese sentido, digamos, la aplicación de esto eh, iría a un plano en el que une dimensiones como la salud, la economía, y el, el ambiente, eh, como a mí, bueno, anteriormente les, les conté o, eh, que me fascina la, la medicina también, la epidemiología y la epidemiología la entiendo más que todo, eh, como la salud de las personas, o sea, cómo es que viven las, las personas, cómo nacen y, y mueren de algún modo. Y, pero esas personas verdad están dentro de, de un ambiente, incluso estamos dentro de un, de un planeta que está conectado. Bueno, lo maravilloso que tiene la situación actual es precisamente esa, que nos damos cuenta como que somos una humanidad, ¿verdad? Que, que si se enferma otro, aunque esté al otro lado del mundo, en algún momento me puede afectar a mí o inmediatamente me, me afecta porque la situación de algún modo cambia entonces eh, ese es como mi, mi gran reto como yo lo que he estudiado hasta el momento me ha enseñado cómo, cómo a veces se ha, bueno, se ha vinculado mucho en ciencia eh, el tema de la salud eh, desde la clínica de verdad desde el hospital y desde digamos los medicamentos eh, y, y, se han, y al, al mismo tiempo se hacen estudios económicos para ver, digamos, como cuánto cuesta esto, cómo, cómo serían eh, la economía, por ejemplo, de la caja, si este, invierto una cosa o la, la otra. Y yo le quiero agregar este tema eh, de cómo esto eh, funciona ya incluso en, en el ambiente. Entonces, eh, ¿qué es o un tipo de estudio, digamos, que se ha hecho como por aparte? entonces yo esa es como mi reto, eh, mezclar estas, digamos, tres dimensiones de, de análisis y que esta, eh, digamos, metodología o forma de analizar eh, los problemas que, que tenemos nos permita identificar eh, maneras de contrastar o de evaluar tecnologías que sean más adecuadas para para nuestra vida en general. Lo que más me emociona de mi campo laboral, bueno... Eh, hay muchas, muchas cosas, eh, yo en particular diría, bueno, dos, dos que son para mí eh, diferentes. El, el sentido de cómo uno, digamos, administra la energía para cada uno de, de esos. Y que yo les llamaría, digamos, como que son premios de, de, de la misma carrera. Entonces, uno es cuando uno va al campo y recolecta datos. Eh, ahí hay como solamente el hecho de ir a observar algo. Ya hay una transformación de, de mi realidad, sobre todo. Y eso este, me genera otra visión que entonces que como que cultiva mi, mi vida, que me ayuda a pensar en nuevas ideas y entonces me motiva, digamos, a, a seguir, a, a escribir. Aunque este, es importante eh, anotar que no todo el tiempo es fácil, ¿verdad? O sea, uno puede disfrutarlo mucho, pero a veces es porque uno también aprende a, a disfrutar en ciertas dificultades y ciertos obstáculos que, que hay ahí y lo otro es cuando uno ha hecho un análisis de datos digamos y que ha, digamos se ha propuesto todo un proceso científico y se planteó la pregunta fue a recolectar datos eh, después de esos datos eh, los procesó para poder analizarlos en una computadora y entonces a partir de ahí genera mapas y genera gráficas y todo ese proceso, que a veces es exageradamente largo y a veces puede ser muy, muy corto dependiendo de, de cómo uno lo plantee o de las necesidades que hayan, llevan como a una eureka. Es como el momento, eh, digamos, más esperado en toda la investigación, que es cuando ya uno logra como tocar un poquito de la respuesta que tiene, que se ha planteado, ¿verdad?, eh, encontrar a la hora de plantear una pregunta de investigación. Y a veces uno, a veces eso es algo poquito y a veces es algo que ese poquito es, es muchísimo y entonces genera mucha emoción para uno, eh, pues plantearse nuevas preguntas y, y nuevos retos. Bueno, desde esta, digamos, tal vez desde mi perspectiva más idealista, lo que pienso es que el plantear metodologías más integrales o metodologías eh, que filosóficamente estén más completas, por así decirlo, o sea, que integren eh, no sola, o sea, que no solamente vean una fracción de la realidad, sino que por lo menos estén enmarcadas dentro de, de un mapa eh, completo. Eh, pues la, la idea mía sería que esto generara un mayor aprendizaje social. Y acá lo que me refiero es que como sociedad nos aprendiéramos... Eh, de maneras que nos permitan ir más allá de nuestro potencial humano. Y esto a veces es muy difícil porque también implica ponernos de acuerdo en temas que son eh, de plano cualitativo, como son... Eh, lineamientos éticos o, con, o convenciones que nos ayuden a eh, entender qué sería, digamos, alcanzar un bienestar social o, o una sociedad en la que, digamos, eh, cada quien está desarrollando su, su máximo potencial. Entonces... Eh, yo no estoy segura, digamos, de que yo eh, sola, por ejemplo, vaya a lograr eh, todo esto que acabo de decir. O sea, yo creo que es algo que se logra eh, en forma colectiva. Eh, sin embargo, yo lo que espero y de hecho eh, agradezco mucho la, la, la entrevista en sí porque me ayuda como a repensarme y a... Y, a entender. y son preguntas que a partir de todas las cosas que han estado sucediendo también, que son muy emocionantes, es, pues como que le plantea a uno preguntas de quién quiere ser uno, qué imagen, ¿verdad? Y cómo, cómo luce uno ante una, una cámara y todo, que usualmente son preguntas que son los artistas los que se preguntan esto todo el tiempo porque van a salir más... Eh, aunque uno también, bueno, como docente también está proyectando una imagen y que creo que ahora nos la estamos como cuestionando. Entonces, para mí lo más importante sería eh, poder alcanzar, si es que no la hemos alcanzado ya, un, un estado social en el que nosotros, cada una de nosotras y cada uno de nosotros, pueda expresar lo que lo que es y cómo podamos crecer en, en conocimiento y en, y, en, y en nuestro intercambio social. O sea, cómo, cómo llegamos nosotros a, a vivir de vidas que incluso este, nos permitan ir aprendiendo día a día de, de ellas, no solamente quedarnos en, en una sola página. Bueno, espero seguir viva en 10 años. <risa> eh, yo creo que, bueno, en 10 años me gustaría poder... Yo, de algún modo, siento que en este momento estoy como empezando de nuevo, a pesar de que les conté un montón de cosas que había hecho hasta el momento. Yo siento como que ahora estoy empezando otra vez todo, todo de nuevo y como que me, es una oportunidad, digamos, como para repensar muchas cosas. Entonces creo que de aquí a 10 años lo que me gustaría es ver el fruto del pensamiento que estoy sembrando en el día de hoy y lo que estoy reflexionando eh, a partir de incluso esta misma entrevista. Entonces creo que en 10 años, voy a anotarlo en mi agenda, voy, voy a volver a ver este, este video. Para preguntarme a ver si, si logré, o sea, ¿qué es lo que, ¿cuál sería el fruto de lo que estoy sembrando ahora? Entonces, eh, en 10 años me gustaría ver pues, los detalles de todo esto que les estoy contando, que apenas este, estoy contándoles, digamos, como un cuento de cómo me gustaría... Eh, llegar a integrar esto, pero todavía no lo he visto en práctica y, y todavía no lo he visto en el juego, digamos, eh, social. Quisiera ver lo que, de repente, cómo es que eh, lo que vaya a escribir, lo que vaya a aportarle a las personas que vayan a interactuar conmigo durante los próximos 10 años, pues, tener de algún modo una, un aprendizaje de cómo de cómo aporté yo en, en, en todo el, el tejido social. Y que ojalá que lo que esté planteando de algún modo sea coherente con lo que la humanidad también necesita y quiere eh, alcanzar para, pues para vivir lo que, lo que haya que vivir, ¿no? que, que, que experimentemos la vida que cada uno quiere vivir. Y que podamos este, tener tantas experiencias como sea necesario para poder aprender de todas las habilidades que necesitemos para disfrutar esta vida al máximo. ¿no? Y que, bueno, en eso yo creo que, que si cada uno de nosotros, digamos, que logra intercambiar, logra aportar algo, pues todos vamos a ir creciendo como, como sociedad y, y experimentar otras cosas. No solamente el ir a comprar al supermercado, <risa> que tal vez es lo que estamos haciendo eh, ahora. Creo que es muy bonito porque ahora es hasta una conversación, digamos, es, es muy bien valorada y... y y el poder darla en, en vivo incluso va a ser algo que, que cada uno de nosotros va a decir, oh wow, o sea, y todo este, toda esta magia, toda esta energía, no la habíamos notado antes. Y ahora, eh, bueno, va a ser bonito también ver eh, el fruto del proyecto de estas entrevistas y de, de escuchar, no sé, de repente que esta entrevista y las de las otras compañeras que ustedes van a entrevistar y de repente tener a alguna de las chicas eh, o chicos inspirados por alguno de estos videos en una clase que, que uno esté dando de aquí a 10 años y que sea completamente otra cosa. Bueno, yo diría que no solamente en STEM, sino en, pues en toda amplitud del, de las áreas del, del conocimiento. Eh, si me pongo, digamos, desde un plano, de, desde la misma historia de, de la ciencia y... y y desde pues de lo que más me gusta hacer que es como estar al, al filo de la producción de conocimiento, pues es sumamente importante eh, la diversidad de perspectivas en el ejercicio científico. Eh, hay una técnica que, que yo es como la que, digamos, la, la que ha marcado mucho mi pensamiento y es la que desarrollé o la que apliqué más en, en el doctorado que le llamamos eh, metaanálisis. Entonces, la palabra meta en griego significa más allá de, entonces, si hablamos de metaanálisis, es como más allá de un, de un solo análisis. Entonces, Acá lo que, lo que diría es que, eh, pues si históricamente lo único que hemos compilado y lo que hemos llevado a, a la práctica social ha sido una visión científica basada en, en, más que todo, en hombres científicos, entonces estaríamos hablando de que hay toda una parte de la historia que no hemos leído y que es importante leer era poder eh, tal vez trasladar a otras nuevas ideas eh, de las que tal vez estaba haciendo yo alusión a, a, a, en las preguntas anteriores de cómo es que alcanzamos eh, un bienestar social, de cómo es que alcanzamos una cordialidad incluso entre, entre géneros entonces algo que para mí es fundamental actualmente es que no se ve necesariamente, no se reconoce, o todos no, no, no hemos hecho ese acto de reconocernos en nuestros prejuicios eh, de género, ¿verdad? O sea, cómo yo veo a los hombres o cómo yo veo a las mujeres, o cómo nos vemos entre nosotros. Y cómo yo califico si una idea viene de una o de, o de otro Entonces, eh, sobre todo es importante equilibrar eh, el, el pensamiento y que entonces se publique más sobre eh, eh, métodos o, o epistemologías eh, con otras perspectivas para poder entonces eh, valorar bien qué sería ese conocimiento, de repente todo lo que hemos conocido hasta el momento y que sea lo que nos esté vetando nuestro, nuestro medio y que, que haya que cuestionar algunas cosas, simplemente porque hay una parte de la información que no, no la hemos leído, no la hemos experimentado. Entonces, eh, pues yo diría que es fundamental eh, que las mujeres nos atrevamos a involucrarnos en todas las áreas, más Siendo nosotras mismas, creo yo que eso es eh, fundamental, o sea, no es solamente el hecho de participar y tratar de parecerse a, a los demás como para encajar, sino, o sea, tratar de, de, sobre todo a la medida de lo posible, preservar quién es una y llevar esas ideas creativas eh, a la ciencia. Desde mi perspectiva, creo que todo lo que suceda en el pasado eh, de una es justo lo que uno necesita para uno poder aprender eh, a adiestrar cuáles son las dificultades y cuáles son las fortalezas que, que una tiene. Entonces, tal vez el consejo que yo daría sería o me daría a mí misma sería tener un poco más de paciencia conmigo misma, eh, poner más atención a lo que me gusta, a, a incluso a lo que no me gusta, y entonces eh, eh, incluso intensificar esa, esa atención para, para, para poder eh, obtener la información que, que cada día, digamos, le, le despliega a uno en, en aprendizaje y en, y en experiencia. Entonces creo que muy concreto sería eso, como tener paciencia pero sobre todo eh, ver el pasado con, con, con amor, con cariño, eh, con comprensión y solamente verlo con, con el sentido de, de poder dar mejores pasos y cómo puede uno, eh, sobre todo, volar. <risas> eh, yo creo que lo que... Yo haría sinceramente es pedirles que compartan sus preguntas. A mí me fascinaría saber qué se pregunta la, la, la gente. Entonces yo diría que mi mensaje es sobre todo a escuchar las preguntas que uno tiene adentro y, y poder verlas para entender el camino. Y, y de esa manera pues alcanzar cualquier deseo, cualquier sueño, cualquier meta que una tenga.